¡Holi! ¡Feliz año! Bueno, voy a hacer lecturas rapiditas. Primer lectura del año. Bueno, voy a arrancar con un tótem de poder. Mensajito, carta del día, primer tótem de poder del año. Tenemos al Puma. El Puma dice... El puma hoy te confiere el poder de la autoconfianza. Te confirma que ya cuentas con suficientes recursos y conocimientos. Ahora solo queda confiar más en ti mismo. Entrega tus miedos a este poderoso animal de poder. Él los transformará en seguridad y confianza. El puma aparece en nuestras vidas cuando hay una necesidad de protección física y espiritual. No hay nada que temer. El puma está en ti ahora. <ríe> Fuerza. Fuerza, coraje. Bueno... Mm. Voy a hacer lecturas rapiditas, entonces. A ver... Voy a arrancar con un mensaje rápido para Aries. Aries, gracias por seguirme y suscribirte a mi canal. Recordá que hago lecturas personalizadas. Puedes buscarme por Instagram, tarot. Aries, ¿qué viene para vos en el futuro cercano? Sabiduría. Sabiduría. Inspiraciones presentimientos, amor y enmienda. Uy, ¡Oh, Aries, no sé si estaba ya en una relación con alguien, en algún vínculo en particular. Parece ser que puede haber una especie de peleita o alejamiento. Tal vez ya presentías sobre esto, ¿no? Tal vez ya lo venías viendo. Así que bueno, puede llegar a suceder entonces que... Eh... Puede haber una especie de distanciamiento o de separación. Mirá, acá se te pide que no pienses más. Hay como un exceso de enrosque, por así decirlo, y de arriesgarse a nuevas cosas. Sobre todo a tratar de sanar, por lo menos, sobre este amor. Si estás pensando en alguien con quien ya no estás, por ejemplo, acá se ve una energía masculina sanando. El chakra sexual creativo y los pensamientos sobre todo, ¿no? Una energía masculina entonces que ha pasado por mucho estrés y a la vez, Aries, hay una especie de cambio, ¿no? Pasito a pasito vas a ir superando estos obstáculos y a la vez también parece ser que o alguien te soltó la mano o le soltaste la mano a alguien. Atención, Aries, que esto sirve para prevenir. Si estás muy bien a nivel sentimental, que parece ser una lectura sentimental, Acá probablemente haya que ir despacito, sobre todo para evitar confusiones, eh, discusiones, ¿no? Ah, puede haber una pequeña soltadita de mano. Atención, Aries, a prevenir. Bueno, espero que te haya gustado. A ver, vamos a continuar. Voy a continuar con una lectura cortita para Tauro. Entonces... Qué viene para Tauro en el futuro cercano. Tauro, ¿qué tenemos para ti? A ver, dice destino, confirmación, luchas, bienestar. Bueno, acá parece ser como que vas a estar a toda costa queriendo lograr cierto bienestar con alguna situación que te esté aquejando. Tal vez eh, ya venís replanteándote sobre algunas cosas. No nos olvidemos que estamos arrancando el año con Mercurio Retrógrado. Así que, bueno, si estabas peleado con alguien, eh, vas a encontrar bienestar. Sobre todo, te vas a sentir como que vas a tener un poquito más de suerte de la que venías teniendo. También puede haber eh, mmm, pensamientos medios aguerridos... Eh, a ver, exceso de pensamiento, ¿no? Tal vez por cuestiones económicas. Inclusive, eh, Mira, esta carta del loco también salió en la lectura de Aries. Hay alguien que está acá arriesgándose a hacer algo, por ahí unas vacaciones o un viaje, para dejar de sentirse tan solo o tan sola, ¿no? Esto puede ser tanto para vos como para alguien que te interese. Puede ser que Tauro se venga a un viajecito o una especie de alejamiento o tomar otros caminos para evitar sentirse tan solo o tan sola, ¿no? Es un mensaje rapidito para arrancar el año, espero que lo arranquemos con todo, Tauro. Bueno, espero que te haya gustado. A ver, voy a hacer ahora una lectura rapidita para Géminis. Vamos a ver, Géminis, mensaje rapidito para todos los signos. Gracias por seguirme y suscribirte. Géminis, recordá que hago lecturas personalizadas con astrología, carta astral más tránsitos planetarios y tarot. Buscame en el Instagram perla.negra dorada tarot. Si te sirven mis mensajes, puedes colaborar a través de cafecito o del botón super thanks. Géminis, entonces tenemos una carta de luchas. Luchas, laboriosidad, trabajo. ¿Cómo estás a nivel económico laboral? Mira, es una lectura completamente laboral. Sale lucha, laboriosidad, nostalgia, empresas y prudencia. A nivel económico-laboral, tenés que andar despacito, con cuidado, tratar de no enroscarte tanto con el trabajo, porque esto puede traer un poquito de nostalgia. En algunas lecturas venía saliendo que Géminis, si se entregaba mucho al trabajo, podría descuidar sus relaciones. ¿no? Géminis, qué viene en el futuro cercano. Pasito a pasito vas a ir sanando sobre ciertas cosas. Acá se ve una energía masculina soltando, dejando ir. mira aparecen dos energías masculinas. Una energía que puede ser de agua, cáncer, escorpio o eh, piscis. Esta persona soltando. ¿no? Después aparece otra energía masculina que puede ser alguien de aire. O simplemente la misma persona pensando con estructuras fuertemente, no muchas estructuras, las cuales hay que derrumbar. Aparece una energía masculina entonces que puede ser de Libra, Acuario o Géminis mismo, si sos hombre, suponete, o si te interesa a alguien, esta energía masculina está ya tirando abajo todos esos pensamientos que limitan, que perturban, ¿no? y se viene posiblemente un nuevo inicio, Géminis, más eh, sentido, algo más genuino, sobre todo. Atención a la gente que es muy dogmática, muy moralista, puede ser gente del trabajo, inclusive acá hay que tomárselo todo más con calma, más, eh, digamos... Esperar poco, porque no nos olvidemos que está Mercurio retrógrado, Mercurio rige a Géminis, así que en este caso lo que quieras hacer vas a tener que ir con doble cuidado, más despacito, disfrutando de pequeñas cosas, no esperando nada en grande. Esto puede ser algo que te ayude a salir un poco de la nostalgia, inclusive si estás solo o sola parece ser que eh, conviene tal vez enfocarse en el trabajo, pero no al 100%, despacito. Y cuidado, porque acá puede haber una ruptura de vínculo, sobre todo. Bueno, Géminis, espero que te haya gustado este mensajito rápido. ¡Feliz 2023! Mm, mensajes rápidos, entonces. Mensajes rapiditos para todos los signos. Bueno, ahora voy a hacer una lectura rápida para Cáncer, entonces. Vamos a ver qué viene para Cáncer en el futuro cercano. Gracias, Cáncer, por suscribirte a mi canal. Recordá que hago lecturas privadas con astrología. Puedes buscarme en Instagram, perla.negradoradatarot, para que te haga una. Y si te sirven mis mensajes, puedes colaborar a modo de intercambio energético a través de cafecito o el botón tens. Cáncer, entonces. Vamos a ver cáncer que viene para vos en el futuro cercano. Tenemos luchas. ¡Uh! ¿Esta carta de luchas le salió a todo el mundo? <ríe> luchas, enmienda, uh, puede haber discusiones, cáncer, despacito, ojo, cuidado, está mercurio retrógrado hay que evitar confusiones sobre todo. Y también salió constancia con las pasiones, ¿qué te apasiona? Bueno, por ahí si estás con alguien o te interesa a alguien, acá dice, dice, luchas, enmienda, acontecimientos, constancia, pasiones y fantasía, acá parece ser que para evitar peleas, luchas, discusiones, hay que enfocarse un poquito más en las fantasías, ¿no? Eh, ¿Qué te apasiona? Eh, inclusive para encender un poquito más la llama de la pasión hay que fantasear o seguir un poco más a las fantasías, charlar sobre esto. Cáncer, ¿qué viene para vos? Ay, mira. Bueno, acá puede ser que haya cuestiones de inmadurez. Hay una energía masculina liberándose, soltándose. Inclusive también enfocándose mucho en la zona económica, material, laboral. Cuidado con esto porque puede ser que si cáncer te estás aferrando demasiado a la economía, al trabajo, a ganar plata, esto puede hacer que descuides las relaciones, ¿no? Por eso dice acá que hay que ser eh, más fantasioso y apasionado, inclusive, o apasionada, ¿no? Pero inclusive acá veo dos energías masculinas, veo una energía femenina teniendo paciencia sobre estas metas económicas laborales, pero acá claramente habla de liberarse de las cosas que aprisionan. no ser tan inmaduro o inmadura, ¿no? Veo una energía masculina soltándose, pero a la vez aferrándose mucho al dinero. Paciencia, porque acá vas a tener que, inclusive, acá esta energía de paciencia es una mujer embarazada, obviamente, no sé si hay alguien acá que está esperando familia o gestar un proyecto, pero todo se basa en ser más creativo, en enfocar la energía sexual creativa sobre todo. Fíjate cómo está esta energía masculina acá iluminando su chakra sexual creativo. Es muy importante acá alimentar la pasión a través de fantasías. Si estás solo o sola, por ahí, eh, no sé, suponete que te interesa... A ver, si sos mujer te interesa un hombre, acá puede haber alguien de Aries, de Leo o de Sagitario, que de a poquito, esto va a estar lento, pero hay que claramente encender un poquito más. Eh, y bueno, veo una energía femenina esperando que alguien active, acá si sos hombre te toca a vos en este caso activar, y como dije, fantaseando, pero no siendo inmaduro, porque este inicio, tal vez que quieras arrancar, primero va a haber algunos obstáculos, algunas peleas, y con esto es que es con lo que hay que tener mucho más cuidado, digamos, ¿no? Bueno, cáncer, espero que te haya gustado. Mensaje rapidito. Primer mensaje rapidito del año. Hola Leo, feliz 2023. Primer, primer mensaje rapidito del año. Recordá que hago lecturas personalizadas con carta astral. Si querés una, háblame por Instagram, dorada tarot. Si te sirven mis mensajes, puedes colaborar conmigo a través de Cafecito o el botón SuperTanks. Cuando mandes tu colaboración, decreta que todo lo que yo doy vuelva por triplicado. Leo, ¿se cayó una carta ya? Es una carta de ley. Hace un tiempo ya que vienen saliendo algunas cuestiones legales para Leo. No sé qué sucede, si estás en un pleito o esperando alguna respuesta. Mira, va a haber alegría. Si hay algo a nivel eh, ley o cuestiones legales, judiciales o papeles... Vas a obtener una respuesta positiva, algo que te alegre. Mirá, carta de bienestar, Leo. Muy bien, muy bien. Pero cuidado, porque por ahí puede ser que tengas una buena respuesta en base a alguna cuestión legal, pero a la vez también, por otro lado, sientas nostalgia. ¿Por qué? Dice, nostalgia, inspiraciones, reflexiones. Por ahí el exceso de pensamiento, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que estamos con Mercurio Retrógrado, <tose> Mercurio retrógrado puede hacer que aparezca gente del pasado, como dije en los shorts que hice para YouTube. Uy, mirá. Bueno, por ahí, bien, sobre eh, algún aspecto legal, suponete, pero hay alguien acá, puede ser vos u otra persona, que está nostálgico o pensando mucho en alguien del pasado. Como dije anteriormente, Mercurio retrógrado puede hacer que aparezca gente del pasado, algún ex, alguna ex. Así que con esto es con lo que más cuidado hay que tener. Por ahí soñás con alguien o alguien, alguien sueña con vos, ¿no? Esto puede pasar también. Wow, Alguien del pasado por quien sufriste, claramente un ex o una ex, ¿no? Bueno. Ahí también claramente sale como una especie de nostalgia, ¿no? Como que se está pensando fuertemente sobre alguien. Tal vez se quiere iniciar algo a nivel sexual creativo. No sé si está solo o sola, pero bueno... Tal vez simplemente eh, puedes alejarte de alguien o alguien del pasado por quien estás pensando. Eh, hay mucha intensidad. Por ahí, por ahí querer arrancar algo, pero bueno, te vas a dar cuenta que igual está haciendo o te estás soltando de un vínculo que te atosigaba, por así decirlo, ¿no? Hay una energía de libertad también. Mira, sale una carta de. Eh, experimentar cosas o de querer experimentar. Me da la sensación que hay un poco de soledad acá, por ahí ya, inclusive aún estando acompañado o acompañada. Ten en cuenta, Leo, que esta energía que sale, ¿no? Esta energía que sale de llanto por alguien del pasado, puede, inclusive si lo ves de otra forma, si experimentas cosas distintas, tenés que ir por el lado que sí puedas, tratar de ver el vaso medio lleno. Vas a estar pensando mucho, mucho sobre alguien. Esto es por Mercurio retrógrado De todas maneras, creo que vas a encontrarle la vuelta para encontrar más armonía, ¿no? Más eh, tranquilidad mental. O sea, de cierta manera, si hubo algo en el pasado que te hacía mal, por un lado vas a tener una buena respuesta, ¿no? Ya sea algo legal o haciendo las cosas bien, pero no lo veo tan, tan espectacular a nivel sentimental, ¿no? Tal vez si ya estás con alguien, puede ser que sigas pensando en la persona que estuviste antes o alguien del pasado que piense en vos o te vuelva a hablar. Esto es por Mercurio Retrogrado, como dije. Pero bueno, de todas maneras, creo, Leo, que vas a encontrarle la vuelta para encontrar más tranquilidad, armonía. Ay, Leo, bueno, espero que lo bueno de esta lectura se decrete. Esperemos, ¿no? Esperemos. Mando un abracito. Bueno, sigo con los mensajes rapiditos. Vamos a ver... Virgo. Virgo, mensaje rapidito para vos. Feliz 2023. Recordá que hago lecturas personalizadas con astrología sobre todo, carta astral, tránsitos planetarios. Búscame en Instagram perla .negradora Tarot para consultarme. Si te sirven mis mensajes y mis consejos, puedes colaborar a través de Cafecito o el botón Gracias. Cuando mandes la propina, decretá que todo lo que yo doy vuelva por triplicado. Virgo, ¿qué viene para vos? En el futuro cercano, Virgo, vamos a ver, mensaje rapidito para arrancar el año. Fantasía. Oh, algo que a Virgo le cuesta bastante, ¿no? Eh, fantasía. Fantaseando por destino. Bueno, con el estudio, ¿qué sabes? ¿Cuáles son tus conocimientos? ¿Cuáles son tus recursos intelectuales? Bueno, mira, sale que tal vez estás fantaseando mucho con algo que cuesta lograr cierto resultado, porque esto puede desconcertar. Por ahí tenías a alguien en la mira, o algún proyecto o alguna cosa que puede costar un poquito que salga, pero acá también sale la carta de la amistad. Amistad, mira, la amistad hay que regarla todos los días, hay que ser constante con las amistades, puede ser que por este lado eh, te encuentres con amigos, con amigas, ¿no? Mira, qué loco. Atención, Virgo, con esto, porque me parece que el camino dentro de lo que estás pensando, necesitando saber, viene por el lado de la amistad. ¿Tenés amigos, amigas? ¿Cómo es la cuestión acá? Hay que ser constante. Todos los días un poquito, responder los mensajitos. Nunca se sabe cuándo puedes necesitar a alguien, ¿no? Así que, Virgo, tenedlo en cuenta esto. mira se cayó una carta. Carta de compromiso. Bueno, esta carta de compromiso son dos monjes. <coughs> son dos personas que están agarradas del dedito, ¿no? Entonces, ¿con quién te comprometes Porque es así, ¿no? Eh, por ahí estuviste posponiendo... Juntarte con cierta gente, con ciertos amigos, con algunas personas. Mira, aparece una energía femenina que puede ser Tauro, Virgo Capricornio. Si sos mujer Virgo, acá estás vos, ¿no? Pensando en el pasado. Por ahí te diste cuenta que estuviste medio colgado, colgada con algunos amigos. Mira, aparece una energía masculina medio falsa acá. Hay que tener mucho cuidado. Perdón, una energía femenina, ¿no? Alguien que por ahí... Ha tramposeado un poco. Me acuerdo que las lecturas anteriores también había salido para Virgo el tema de los políticos. ¿Qué pasa con las políticas? Tal vez hay gente que milita en algún partido político y se estuvo juntando con este tipo de gente, ¿no? Falta algo. Esta es una lectura completamente de amistad. Acá, sinceramente. Mmm, Tenés que tener cuidado con la energía femenina. Como dije, puede ser Tauro, Virgo, Capricornio. Falta una pieza más para darte cuenta de algo o más compromiso o jugar más con amigos, amigas. Acá hay carta de locura, de divertirse. Falta más diversión, Virgo. No solo por interés, sino que realmente empezar a elegir las amistades de corazón. ¿no? Eh, realmente, no por interés, sino por Diversión. Es muy importante divertirse. A veces a Virgo le cuesta mucho salir, avanzar, eh, juntarse por juntarse, a cagarse de risa, simplemente nada más. Es muy importante, Virgo, que esto lo tengas en cuenta. Puede ser que te des cuenta de algunas máscaras que se caen, gente que es falsa, gente que es buena. Atención, acá se le caso a lo que te haga divertir. Es muy importante, Virgo. Bueno, espero que te haya gustado. Un mensaje rapidito para Virgo. Bueno, mensaje repito para Libra, entonces... Hola Libra, feliz 2023, esperemos que todo lo bueno de este año se concrete. Recordá que hago lecturas privadas con astrología. Búscame en Instagram, perla Tarot si te sirven mis mensajes. Puedes colaborar conmigo a través de cafecito o el botón Super Thanks Y cuando mandes la propina, decretá que todo lo que doy vuelva por triplicado. Libra, dos cartitas se cayeron ya. Aclaraciones sobre ciertas luchas, peleas. Como dije, estamos con Mercurio retrógrado. más allá de algunos accidentes que puede haber, también puede haber discusiones. Hay que tener cuidado con los malos, con, a ver, con comunicarse de un modo equivocado, porque se pueden interpretar mal las cosas acá. Se puede aclarar algo sobre una discusión, o sobre una pelea, o sobre confusiones, cosas que, han, que has estado atravesando, suponete, ¿no? Libra, cuidado, acá te tenés que proteger de las luchas, de, las, de los problemas con, no sé, mira, salió la balanza que es la carta de Libra. Acá, laboral, me da la sensación que es, ¿no? Dice, aclaraciones, luchas, protección, ley, empresas, enmienda, oh, Libra doble, protección, limpieza energética, todo, todo, todo. Ay, puede haber discusiones con compañeros laborales inclusive. Pero si estabas ya peleado o peleada con alguien, vas a salir victorioso igual de esto. Si ves esta lectura, prevení, protegete, pensá antes de hablar, ¿no? Sobre todo en el ambiente laboral, económico, en algún proyecto creativo, me da la sensación, ¿no? A ver qué más se cayó Libra. Tenemos un nuevo inicio. Acá, con Mercurio retrogrado la cuadratura que hay en el cielo... No podemos esperar nada en grande. Acá es disfrutar de los pequeños momentos. Pequeños momentos de felicidad por ahora. No esperemos nada en grande. Cuando uno piensa y espera de más, puede haber exceso de estrés, por ejemplo. ¡wow! Se pueden caer máscaras. Te vas a dar cuenta de algo. Mirá, Libra. Cuidado con el exceso de pensamiento, con pensar mucho en el ex, la ex... Porque acá puede haber llanto. Si vos estás muy bien y no te resuena, puede ser una lectura para alguien de tu interés. ¿no? Acá repensar, recalentar el cerebro puede traer un poquito de angustia. Inclusive, Mira, sale una energía masculina. Si sos hombre libra, si sos mujer, acá puede ser un hombre... De Libra, puede ser de Acuario de Géminis. Esta persona muy estricta, pensando, pensando, pensando. Acá es urgente buscar la armonía. Si sos hombre, ten en cuenta que no esperes mucho porque encima podés sacarle la máscara a algunas personas, sobre todo en el ambiente laboral, como dije. Eh, bueno, <coughs> de todas maneras, la lectura termina con una carta de armonía. O sea, tenés que hacer todo lo posible para meditar para no pensar tanto en esto que te hizo daño, en esto feo que pasó. Acá hay que empezar el año nuevo como sea, con más armonía. Es una carta hermosa la, de la final, del final de la lectura, así que es muy importante acá buscarle la vuelta para no pensar tanto y disfrutar más de las pequeñas cosas. La lectura acá también, salen luchas, salen problemas legales, inclusive con, la, con el trabajo, tal vez un juicio, una respuesta, una indemnización, puede ser también pensando menos, vas a lograr este bienestar. Termina con bienestar y con armonía, pero cuidado, porque puede haber obstáculos. No esperemos nada en grande, despacito, día de a poquito, ¿no? Tranqui, tranqui, Libra. Bueno, espero que te haya gustado, que todo lo bueno de esta lectura se decrete. Libra, mando un abracito. Un mensaje rapidito para Scorpio, entonces. Hola, Scorpio, feliz 2023. Vamos a ver un mensaje rapidito, primer mensaje del año. Recordad que hago lecturas personalizadas con carta astral. Búscame en el Instagram Dorada Tarot. Eh, Scorpio, puedes colaborar conmigo a través de cafecito, el botón gracias. Cuando mandes tu colaboración, decreta que todo lo que doy vuelva por triplicado. Esto es a modo de intercambio energético. Para decretar un poquito de abundancia. Bueno, Scorpio, tenemos fantasías, progreso, suerte, enmienda. Acontecimientos. ¡Ay! Mira, ¿con qué estás fantaseando, no? ¿Qué es lo que vos querés lograr? Tal vez avanzar en algún proyecto, en alguna relación, en lo que vos quieras avanzar, ¿no? Vas a tener suerte con esto. Pero tenés que ir salteando obstáculos, salteando peleas, porque puede pasar algo. A ver qué es lo que puede pasar para Scorpio. ¡Ay! Puede ser un, un cortecito, ¿no? Un cortecito con algo, con alguien. Dice, pasiones, amistad, mira, ven. A ver, este mensaje no es tan claro, Escorpio. A ver, vamos a ver. Amistad, éxito. Bueno, Escorpio, acá es muy importante que te enfoques primero en las amistades. Yo siempre digo, ¿no? Amigos buenos son los que te ayudan a crecer, los que te tiran buena onda. Acá es muy importante porque puede ser entonces que... Vos tengas ganas de avanzar en alguna cosa, ¿no? Puede ser que tengas suerte con esto, pero por otro lado, puede ser que haya discusiones, inclusive algunos cortes, algunas peleitas, ¿no? Pero bueno, acá es muy importante que busques un hobby o que encuentres la manera de relacionarte nuevamente con estos amigos a través de las pasiones. ¿Qué te apasiona? ¿Cuál es tu hobby que te gusta hacer en tu tiempo libre? Porque esto es lo mejor aspectado que tenés, parece ser. Acá no estoy mirando astrología, es solo tarot. Dice, amistad y éxito. Así que, Scorpio, si estás buscando avanzar en algo, anda por el lado de las amistades. Esos amigos, esas amigas que te ayudan a crecer. A través de tus amigos o amigas vas a tener éxito. Por ahí un simple consejo o alguien que te acompañe, ¿no? Bueno, Scorpio, viajecito. <ríe> Participación. Esta es una carta de, como te decía, ¿con quién participás? ¿Quiénes participan con vos? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigas? Porque acá puede ser que te des cuenta que algunos participan, otros no, ¿no? Algunos te ayudan, otros no. ¿Quiénes colaboran? Bueno, atención con esto. Hay que elegir muy bien. Paso a paso igual acá se te recomienda asociarte con algunas personas. Sobre todo del sexo opuesto me da la sensación. Bueno. Hay una, hay una, hay una um, energía como mucho rojo, no mucha energía de acción. Acá no se te recomienda quedarte solo ni sola. Acá es disfrutar de las cosas más allá de que todo se está cayendo a pedazos. Creo que vas a encontrarle la vuelta. ¿no? Por ahí cuesta que algo salga o surja, pero vas a encontrar la manera. Acá... Todas esta, estas cartas rojas es de atreverse un poco más. No estar tan solo sola, para mí para Scorpio se viene un inicio, pero acá acompañado, acompañada, elegí muy, muy, muy bien. Porque creo que ya es momento de arrancar con algo nuevo, salir del encierro, una nueva existencia. Decretemos, Scorpio, que todo lo bueno de esta lectura... Sí. Se manifieste solo lo bueno y elijamos bien las compañías. Esto es muy, muy, muy importante. Mensaje rápido para vos, Scorpio. Espero que te haya gustado. Te mando un abracito. Bueno, sigo con... Voy a hacer un mensaje rápido. Año nuevo. 2023, esperemos que todo lo bueno de estas lecturas se manifiesten. Lo malo a la basura. Lo malo, si no, que sirva para prevenir, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a hacer un mensaje rapidito para Sagitario. Sagi, feliz 2023. Esperemos que todo lo bueno se decrete. Saji. Tengo muchos clientes Sagitario, voy a dar un tip que no le di a nadie. Recordá, día 1, los primeros 12 días de enero corresponden a los 12 meses. ¿Cómo estuviste el 1 de enero? Corresponde a enero. 2 de enero a febrero, 3 de enero a marzo y así sucesivamente. ¿no? Trata de todos los días hacer algo para que se manifieste lo mejor en todo lo que va del año. Sagi, bueno, recordá que hago lecturas privadas con astrología, carta astral Búscame en Instagram, Dorada tarot. Y si te sirven mis mensajes, mis consejos, que yo sé que sí, puedes colaborar a través de Cafecito o el botón tens Cuando mandes la propina o colaboración, decreta todo lo que yo doy que vuelva por triplicado. Todo lo bueno, obviamente. Sagitario, entonces, ¿qué viene para vos? Mensaje rapidito. ¡Ah! ¡Oh, ¡Engaño! Ya arrancamos. Bueno, que sirva para prevenir engaños, suspiros, ¿no? quién te engañó, si engañaste a alguien, esto se corta y si se corta te va a traer alegría, dice. Alegría luego de un corte, una separación, un alejamiento, laboriosidad, secretos. Puedes descubrir algunos secretos a nivel económico-laboral, algunos compañeros de trabajo, ¿no? Dice, comunicaciones, inspiraciones, luchas. Saji, ¿cómo estamos? Mira, la carta de la amistad me gusta a mí. ¿Qué pasa con los amigos las amigas? A ver... Bueno, Saji, si estás solo o sola, el amor lo puedes encontrar a través de tus amigos, tus amigas, con quien te estás juntando, por ahí no te interesa nada del amor y le estás poniendo amor a las relaciones de amistad. Protégete, ¿no? Claramente acá hay que protegerse del tóxico de la tóxica. Como vengo diciendo en las lecturas, estamos con Mercurio Retrógrado, si eh, estás solo o sola, acá puede volver... El tóxico, la tóxica, el ex, ¿no? Pero bueno, alguien con quien te separaste, mira, Tal vez te alejaste de alguien, eh, empezaste a estar un poco mejor, ¿no? Pero bueno, atención, porque puedes descubrir algo, secretos, dentro de ambiente laboral, vas a volver a contactarte con alguien, ojo con esto, porque esto puede traer algunas peleitas, y, como digo, sale amistad, amor y protección. Protegete, Sagitario. Acá hay que andar con cuatro ojos. Si querés eh, volver a hablar con alguien del pasado, puede aparecer esta persona. Mirá, acá hay una ayuda espiritual. Como te dije, buscame en Instagram si querés una lectura privada. ¿no? Eh, por destino, un ángel del cielo. Los mensajes ¿no? que aparecen, los números angelicales, dice, moralidad. Bueno, hay una persona, una energía femenina, muy estricta, con pensamientos muy, muy fríos, rígidos, ¿no? Que, sin embargo, está ahí arriesgándose a hacer algunas cosas más. Tal vez, si estás muy, muy, muy metido con algo del pasado, una relación del pasado, cualquier cosa del pasado acá es algo nuevo, pero cuidado. Porque esto nuevo que puedas hacer puede traerte más peso del que necesitas cargar, Acá hay un nuevo compromiso, Mira una energía creativa. A ver, si sos mujer, Sagitario vas a arriesgarte a hacer algo nuevo y esto, pese a todo este estrés, esta tensión, te va a hacer, digamos, decretar o tener más abundancia. Si sos hombre, acá aparecen dos mujeres, puede aparecer una mujer de... Bueno, no sé, si te interesa a alguien, ¿no? Una mujer, por ahí no, te interesan los hombres, pero aparece claramente una energía femenina que puede ser de acuario que puede ser de Libra, o puede ser de Géminis. Esta persona ya, digamos, hay que soltar, ¿no? Puede venir otra persona nueva acá. Si sos mujer, hay una renovación. Si te interesan las mujeres, esta mujer se renueva. Mirá, ve una energía luego de todo esto que pesó, de estas estructuras, discusiones o peleita. Acá aparece ya una pareja unida. Obviamente, alguien con energía femenina, alguien con energía masculina. Eh, acá el creador puede ser vos si sos hombre o si te interesa un hombre, acá aparece alguien claramente, Sagitario, Leo, Aries, ¿no? Algo completamente nuevo, mucho más creativo, está muy bien aspectado para comprometerse con amigos, con amigas claramente, del sexo opuesto también, pero despacito, con cuidado, porque acá puede haber alguien que sea un poquito más interesado que otro. Bueno, de todas maneras. Como dije, si algo venía pesando mucho, estresando mucho, si venía siendo muy juzgado, muy juzgada, hay una especie de liberación. Cuidado, despacito Sagitario, despacito. Es muy importante acá andar despacito. Mercurio y Retrógrado pueden volver algunos muertitos del pasado. No sé, si querés, si no querés, acá despacito porque pueden aparecer más de una persona, ¿no? sobre todo a nivel sentimental. Y encima, cuidado con cómo hablas. Podemos estar todos mucho más agarridos de lo que conviene. Hay que ver qué quiere manifestar uno, Sagitario. Pero bueno, creo que va a haber un buen desenlace, siempre y cuando te muevas con un poquito más de prudencia. Porque la carta termina con eh, protección. Protección es miro primero, pienso antes de hablar... Y demás. Bueno, Sagi, espero que este mensaje rapidito ayude, colabore, sirve para prevenir. Mando un abracito. Bueno, arranco con Capri. Capricornio, feliz cumple Capri, feliz cumple. Bueno, mensaje rapidito, primer mensaje del año para Capricornio. entonces, Capri, recordá que hago lecturas personalizadas con astrología, te hago una carta astral con tarot. Buscaba en Instagram para una, perla.negra dorada tarot. Capri, feliz cumpleaños con Mercurio retrógrado. Sí. Bueno, Capri, si te hicieron unos mensajes, también es mi cumpleaños, así que puedes colaborar conmigo a través de cafecito o el botón Super Thanks Cuando mandes la colaboración, decretá que todo lo que doy vuelva por triplicado. El año pasado fue medio complicado a nivel económico, así que Capri, decretemos que todo lo bueno esta lectura se cumpla. Voy a hacer un mensaje rapidito, primer mensaje del año. Para Capri, a ver, Capri, que viene para ti. qué viene para Capri, en el futuro cercano. ¡Suerte! Vamos, Capri. <ríe> Esperemos. ¡Ay! ¡Suerte! Suspiros. ¿La sierrita para qué sirve? Para cortar. Bueno, Capri, suerte. Suspiros. ¡Amor! ¡Oh, ¡Engaños! ¡Uy! ¿Qué pasa con el amor? A ver, Capri. Un mensaje rápido. Tenemos. ¡Suerte! Amor, engaños, prudencia, despacito Capri, ojo, Mercurio re, retrógrado, esta persona, si estás sola sola, estás pensando en alguien del pasado, si hubo un engaño o algo así, no, anda despacito, puede ser que no estés viendo las cosas con claridad, acá hay que ir despacito, prudencia, reflexiones, hogar, ay ¿qué pasa con el hogar, a ver, Oh, enmienda, cuidado Capri, Mercurio retrógrado, puede haber confusiones, peleitas, resentimientos y éxito. Igual, Capricornio, igual, igual. Esto tiene que servir para prevenir, ¿no? Tiene que servir para prevenir. Si hay alguna peleita y demás, sobre todo con algunos familiares, o si ya estás en pareja, cuidado. Porque los engaños no solamente puede ser infidelidad, también puede ser mentiritas, ¿no? puede ser, eh, no sé, un poquito de falsedad, inclusive. ¿eh? Acá no siempre el engaño es infidelidad, sino que también puede ser que no se digan las cosas o que no se está hablando con claridad, ¿no? Pero bueno, te sirva para prevenir, acá hay que andar despacito, la bicicleta, agarra la bicicleta, entrenar. siempre digo lo mismo, para canalizar las energías. Bueno, atención, hogar, casa, familia, porque puede haber una pequeña peleita también acá, sobre todo esto, si te engañaron, si, te, si engañaste, ¿no? Como que tal vez puede ser que sientas que la suerte no está de tu lado, acá es despacito, despacito. De todas maneras, luego de esto, vos presentís que vas a tener éxito igual con esto. Vos presentís que vas a tener éxito. Y lo vas a tener, lo vas a tener. Vas a sortear los obstáculos. Capricornio es muy terco. Siempre es práctico, ¿no? Cuando hay un problema, Capricornio por ahí se queja, se queja, pero siempre encuentra la manera de sortear estos obstáculos. Y Capricornio decretemos que vas a sortear todos estos obstáculos, peleitas, si estás en pareja ya viviendo con alguien o... Familia, acá, vas a tener éxito igual. Encontrarle la vuelta, se la vas a encontrar. Estoy segura, Capri, decretemos. mira sale una energía femenina acá. Si sos mujer Capricornio, dado vuelta todo. <ríe> si te interesa una mujer, no. Acá puede aparecer alguien de Virgo, Tauro, Capricornio. Esto que querés que florezca, ¿no? Esto que querés que salga. Bueno, Mercurio, Retrógrado, despacito. Acá no pensemos en que van a pasar grandes cosas, esto tiene que servir para prevenir, ¿eh? hay que disfrutar de las pequeñas cosas. Todos los días, Capri, ¿qué haces para ser más feliz? Todos los días, ¿qué haces para divertirte un poco más? Hay que ver el vaso medio lleno. Atención, Capricornio, ¿estás solo sola? ¿O si te interesa alguien del pasado? Le sacás, siguen cayendo máscaras, le vas a sacar el velo a alguien. Esto que vos presentís, anda despacito. Ay Capricornio, es mitad cabra mitad pesa, así que puede ser que sea muy intuitivo, ¿no? intuitiva también. Por ahí si te diste cuenta de algo que sucedió, esto estresa mucho. Y eh, bueno, posiblemente acá Capricornio... Eh, aferrando temas, no sale nada de lo laboral. Así que creo que es lo mejorcito que tenés aspectado. Cuidado con el amor, hogar, casa, familia. Acá es concéntrate en tu trabajo. Si ves que, no sé, pensá todo dos veces. Creo que a nivel económico, laboral <coughs> o recursos, vas a ver las cosas de otra manera. no Vas a encontrarle la vuelta, como te dije, siempre ahora. Estés pensando de la manera que estés pensando, le vas a encontrar la vuelta de una manera diferente para seguir avanzando sobre esto. Si te interesa alguna mujer, acá puede haber otra más. No solo Tauro Virgo Capricornio, puede haber alguien también de Sagitario dando vueltas, ¿no? O de Leo, o de Aries, alguien del pasado, ¿no? Inclusive veo dos mujeres, sinceramente, ¿no? Dos energías femeninas. Atención, son reinas estas, así que son mujeres importantes en tu vida. Sobre todo, una mujer muy intensa, muy fueguina, le seguís sacando la máscara. Te vas a seguir dando cuenta sobre cosas de ciertas mujeres que te rodean. Tal vez si sos mujer de amigas, de familiares, porque acá sale el hogar y la enmienda. ¿no? Familiares, mujeres. Si te interesa una mujer a nivel sentimental, también. Acá, despacito, porque le vas a sacar... La máscara todavía, esto puede estresarte, pero vos creo que acá la mejor forma que tenés es de concentrarte en tu vida económica laboral, en tus ahorros. Esto te va a hacer dar vuelta la cuestión a tu favor. No nos olvidemos que esta lectura salió terminó con el éxito Capricornio, ¿eh? así que decretemos todo lo bueno. Feliz cumpleaños, esperemos que salga todo bien, no nos olvidemos, cualquier obstáculo también es por Mercurio retrógrado, hay que pensar dos veces antes de hablar, porque acá puede haber gente media cizañera, energía femenina dando vueltas, mm, rari. Bueno, Capri, espero que te haya gustado, te mando un abracito. Mensaje rapidito para Acuario. Acuario, feliz 2023. Acuario, recordad que si querés una carta astral con tarot. Ahora estoy haciendo de nuevo, búscame en Instagram, perla.nedradorada.tarot. Acuario, si te sirven mis mensajes, que yo sé que sí, puedes colaborar conmigo a través de Cafecito o el botón SuperTense, que aparece en YouTube, cuando mandes la colaboración, decretá que todo lo que yo doy vuelva por triplicado para arrancar el año con abundancia. Bueno, Acuario, vamos a ver entonces qué viene para vos en el futuro cercano. Mensaje rapidito, conciso, rapidito, para no aburrir. A ver, Acuario, rapidito. Ley. Wow, la balanza, ¿no? Estamos tratando de equilibrar acá un poco, Acuario, para progresar en ciertas cuestiones. Hogar, casa, familia. No sé cómo está tu casa, cómo te llevas con tus familiares. Acá parece ser que bien. Si te interesa todo lo que es ambiente laboral, pero, o por ejemplo, no sé, perdón, familiar, ¿no? Si te preocupa algo dentro de tu casa, hogar, familia... Vas a encontrar el bienestar ahí, ¿no? Sale éxito, Acuario. Muy bien dentro de todo lo que es hogar, casa, familia. Y después dice empresas. Empresas suerte. ¡Ey! Bien, Acuario. Muy bien, muy bien. Si ¿eh? estás esperando un mensaje laboral, si estás esperando, no sé, una respuesta, sobre un juicio, todo lo que tenga que ver eh, con las normas, la ley, mm, todo bastante bien, todo bastante bien, bastante bien. Si estás solo sola, refugiate en tu familia, ¿no? Si estás solo sola, creo que vas a encontrar el bienestar eh, rodeándote de tus seres queridos, las fiestas, todo eso, se ve todo bastante bien y encima en el trabajo también se ve que vas a tener suerte en todo lo que te preocupe, Acuario. Así que muy buena lectura, ¿eh? Decretemos que todo lo bueno se cumpla. Bueno, sale esta carta, sale esta carta de darse cuenta de que alejándose de la situación, de lo que aqueja o perturba, vas a encontrar más posibilidades, ¿no? Acuario, ¿estás solo sola? Acá hay más posibilidades. Aparece una, ener una energía de signos de fuego, mucha intensidad, puede aparecer gente de Leo, de Sagitario, de Aries, mucha energía de acción, de aventura. Mira, esta carta le sale a todo el mundo. Bueno, Mercurio Retrógrado, acá si te interesa alguien del pasado, puede volver a comunicarse a esta persona. Mercurio Retrógrado trae siempre... Los muertitos del pasado. <ríe> bueno, de todas maneras, acá mucha energía de aventura, de experimentar cosas nuevas para no pensar tanto en este pasado, en esto del pasado que ha dolido. Todo lo nuevo, todo lo nuevo es lo mejor aspectado que tenés. Muy importante, Acuario, acá entonces. Darte cuenta que si te preocupa algo, alejándote de la situación, vas a, digamos, tratar de acallar tu mente, ¿no? Es muy importante acá... Posiblemente hacer actividad física para no pensar tanto, irse de aventura en el sentido de cosas nuevas, ¿no? Toda energía de experimentar para no pensar, toda energía de hacer algo nuevo, de tomar otros caminos para no pensar. Muy bien aspectado entonces dentro de lo que es cuestiones legales, hogar, casa, familia y lo que es trabajo. Así que me parece todo bastante bien. Lo único para los que están solos o solas hay que encontrarle la vuelta para no pensar tanto en esta persona del pasado, porque esto es lo peorcito, pero bueno, si estás ya en pareja, cuidado con la gente del pasado igual, porque acá se pueden meter. Bueno, Acuario, lindo mensaje, espero que te haya gustado. Bueno, voy a hacer un mensaje rapidito para Pisces. Entonces, Pisces, feliz 2023. Vamos a ver un mensaje rapidito, primer mensaje del año para Pisces. Esto es solo tarot, Pisces, recordá que hago astrología con carta astral. Y tarot de modo privado. Lecturas privadas con astrología. Si te interesa una lectura, búscame en Instagram. Perla tarot piscis para arrancar el año. Si te sirven mis mensajes, puedes colaborar conmigo a través de cafecito o el botón Thanks. Cuando mandes tu propina, tu colaboración, decreta que todo lo que doy vuelva por triplicado para manifestar abundancia, que siempre viene muy bien. piscis mensaje rapidito para ti. A ver... Tenemos... Oh, nostalgia... Una persona chupando, <ríe> cabiando. <ríe> bueno, no sé, dice nostalgia, bienestar, inspiraciones. Bueno, algo que te preocupaba, ¿no? El pasado. Puede ser que sortees este obstáculo, que encuentres la vuelta, ¿no? ¿Qué te inspira? Por estar reflexionando sobre tus pasiones, ¿qué te apasiona? ¿Quién te apasiona, no? Bueno. Por ahí estás dando la vuelta. Estás solo sola. Algo que te apasionaba, tal vez ya no te apasiona más, porque dice pasiones y suspiros. Hay un cortecito. Bueno, como digo, Mercurio retrógrado puede hacer que gente del pasado vuelva a comunicarse. Dice, pasiones, suspiros, engaños, destino. Cuidado, Pisis. ¿eh? Bueno, acá sale también las botas. Las botas. Es cuando uno se viste un poquito mejor para trabajar, ¿no? Las botas simbolizan las empresas, el trabajo. Empresas, amor. Oh, enmienda. Bueno, oh, si estás en pareja, atención, porque acá puede haber gente metida en el medio, ¿no? Acá, doble ojo, porque puede haber pequeñas discusiones, peleitas o simplemente confusiones. No nos olvidemos que... Mercurio retrógrado puede hacer que se digan cosas y se dé la confusión. Exceso de pensamiento, alguien del pasado que vuelve a aparecer, ¿no? Bueno, sobre algo que te preocupaba del pasado, puede ser que le encuentres la vuelta para sentirte mejor. O si algo te hacía sentir mal, por ahí ahora te sentís un poquito mejor sobre eso, ¿no? De todas maneras, ¿qué te apasiona? Acá puede haber un cambio radical con algo que te apasionaba, o alguien que te apasionaba, o el modo de apasionarte, o el modo de, no sé. A ver, ¿qué es pasión para vos? ¿Qué es lo que te apasiona en la vida? Hay un cambio con eso, ¿no? Puede ser una persona, puede ser una relación, puede ser un proyecto creativo. Y bueno, Empresas, Amor, Enmienda, dice... No sé, porque, a ver, si estás solo o sola puedes encontrar a alguien, si te interesa encontrar a alguien dentro del ambiente laboral. Igual, cuidado. A ver, si estás ya con alguien, puede aparecer alguien dentro de tu ambiente laboral que se pueda meter en tu relación. Acá hay que tener cuidado. Bueno, aparece una energía de Tauro, Virgo, Capricornio, un poquito mal aspectado, ¿no? Bueno, alguien de Tauro, Virgo, Capricornio, o alguien que te interesaba, ¿no? Acá hay Puedes ver un llantito. mira otra vez sale. Corte, transformación y soledad. O alguien de Tauro Hídrico Capricornio que te interesa. No la está pasando muy bien. Puede ser, ¿no? Sale soledad y después falta coraje para cortar con algo. Tirar abajo algo que ya no sirve, no funciona. Todo se transforma. Piscis, bueno. Atención, porque acá la idea sería, como dije, estamos astrológicamente, esto es solo tarot, ¿no? pero estamos astrológicamente con Mercurio de retrógrado, una cuadratura en el cielo. No es el mejor momento para aspirar a grandes cosas, no es el momento para soñar por demás. Acá hay que, mira, para mí sinceramente se viene un cambio radical, sobre todo, ya te digo, para una energía femenina, ¿no? o alguien, Tauro, Virgo, Capricornio, como te dije. La idea acá es soltar. Soltar despacito, ir buscando otros caminos, que fluya. Wow, hay un poquito de energía de pena, sinceramente. Si no sos vos, si no te resuena, es otra persona. Bueno, inicio también. Wow. Acá hay como una especie de aferrarse mucho a una cuestión económica laboral. Acá ya aparece una energía femenina que puedes, si sos mujer de Pisces, apareces vos ya acá. Encontrando la armonía de cierta manera. Atención, Mercurio retrógrado puede hacer que aparezca gente del pasado, como dije. Puede haber confusiones, puede haber cosas que digamos, se presten a ciertos conflictos. Claramente se viene un corte, acá hay que soltar con fluidez, hay que fluir. Pero me da la sensación que puede venir algo nuevo. Creo que esto es económico-laboral. Nuevas formas de ver la economía, sobre todo si sos mujer, Pisces, acá es encontrarle la vuelta para estar más tranquilo o tranquila, o inclusive darle a esta persona que te interesa, sobre todo si te interesa alguien de signo de tierra, darle la armonía que busca. Acá es importante porque puede haber conflictos, sinceramente. Pisces, esto tiene que servir para prevenir, claramente. Hay un corte, es lo que salió. Espero que sirva para prevenir. Como dije, lo más probable es que acá haya un nuevo inicio económico laboral, sobre todo, o creativo. Pero bueno, Piscis es la energía que tengo. No nos olvidemos que, igual de todas maneras, salió la armonía eh, para energía femenina, sobre todo, ¿no? Acá aparecen dos mujeres, signo de agua, los mejor aspectado. Si sos de mujer de Piscis o si te interesa una mujer, lo mejor es mujeres que vivan como Escorpio, Cáncer o Piscis también. Acá hay que encontrar la armonía. Es mejor dejar fluir, no confrontar. Atención, Mercurio retrógrado. Bueno, Piscis, espero que te haya gustado. buscamos para una lectura privada, que todo lo bueno se decrete y lo malo lo desechamos, que sirva para prevenir. Te mando un abracito, Piscis.